Craniano, amiga craniana, que nos miras del otro lado del cristal, estamos aquí muy felices, estamos emocionados, estamos muy prendidos, excitados. Queremos invitarlos a. ¿Dónde, amigo? <risa> a nuestro <risa> concierto de presentación del segundo disco de Cráneo que será. Nos esperamos este 24 de noviembre a las 4 de a la tarde 4, 4. A las 4, pues, a las 4 En el Marcartis del Nápoles que está entre Sola y Viaducto Sobre Avenida de los Insurgentes Por cierto que no falten porque hay una sorpresa que no queremos revelar Pero hay una sorpresa grande para todos los que vayan Así que ya lo saben, ahí nos vemos